Estamos en la sexta región militar, muy cerca del muro que separa los territorios ocupados por Marruecos de lo que los saharauis llaman las zonas liberadas. Hemos podido comprobar en primera persona la dimensión real del conflicto. Es la primera vez que una delegación internacional accede a esta zona desde el cese del alto el fuego hace un año. Hemos sido testigos de un intercambio de fuego de gran calibre a un lado y otro del muro. Esto contradice la versión del Reino de Marruecos que niega que exista un conflicto armado y que ha promovido un embargo informativo para que no se conozca la realidad de lo que aquí está sucediendo. Hacemos un llamamiento urgente a la comunidad internacional y en particular al gobierno de España. El conflicto está escalando y si nadie hace nada podemos encontrarnos pronto con una gran tragedia humanitaria en el Sáhara.